por ahí anda la princesa que no fue a la escuela porque le dio pink eye o sea infección como los ojitos y aprovechamos y nos fuimos a Adam's y compramos estas lindas pereniales se llama Violeta ella es anual o sea que la tenemos que cambiar plantarla todos los años muy linda otra perenial se llama Pink's, todavía no sale, Sobre así, rosadita, una rojita, ella se llama Garden Pink's, se llama Garden Pink's, Restore. ella creo que se llama Frosty Fire. Y la rosadita se llama Superstars. Esta que nos encantó y a Jalín también. Es una rosadita. Esta también es perennial. Que quiere decir que sale todos los años solita. Sin ayuda. Eh, no tiene su nombre. Y chicos, ya le. Ya les estoy hablando. Violeta Stein. Nos vamos a hacer otro proyecto. Así que quédate conmigo para que sigas viendo lo que vamos a hacer. Tras tras. Cuidado, si cae. Vamos. ¿Podemos esa caladita. Aquí. Aquí aquí arribita déjenme para que no se seque el pasto Eso. ¿Qué, chicos! Hoy vamos a hacer el segundo proyecto que va a ser este redondel lo vamos a cambiar, vamos a hacer un, un círculo todavía pero voy a agregar algo más eh, Compramos las plantillitas, las voy a dejar ahí voy a ir por piedra y moch que vamos a necesitar para la decoración y para los que no vieron ese proyecto de ya como lo hicimos con mi esposa vayan, aquí les voy a dejar el video para que lo vayan y lo chequeen y vuelvan y vean este de aquí nos vemos <ríe> la muñeca que no quiere caminar me tocó hacerla así estos son los que vamos a usar que no se necesita cavar los que usamos en el otro proyecto y compré dos de moch, tierra y la piedra vamos a venir con Cami porque tiene el carro más grande y necesito muchas piedras. Lo que aquí estoy haciendo es tomar medidas para hacer el círculo. Eh, iba a empezar a hacer el mismo porte que ya estaba, pero a la final decidí hacerle un poco más ancho. Ok, así fue como me quedó. No importa que se vea así un lado más allá. Y acá el otro más ancho porque ya cuando ponga todo el moch no se va a ver y va a quedar un solo círculo. Lo que voy, estoy aquí explicándoles es que voy a hacer los pétalos porque este diseño va a ser un diseño de forma de flor. Voy a empezar a hacer con el mismo plástico. Siempre vamos a usar ese plástico porque me pareció muy práctico. Y aquí como ven eh, se me terminó, estaba usando como que lo que había sobrado del círculo, usé para hacer este pétalo. Entonces para seguir a uh, la unión, eh, usé este plastiquito que viene con, con el mismo plástico negro y puse la estaca en la mitad y voy a poner dos en los lados para que no se mueva. Chicos, no se olviden de poner la comida para las plantitas para que crezcan bien grandes y te den mucha flor. Yo en el video anterior les expliqué el, lo que les ponía a las plantitas y de esa forma uno se ahorra y queda todo orgánico. Esta es perenial, la que estoy poniendo en, la, en el centro, pero estaba viendo que... No es de mucho sol y aquí en el círculo me da sol al 100 y se me estaba quemando las hojitas. Tuve que sacarla y reemplazarla por otra. Así es como se veía antes y así se ve ahora. Espero les haya gustado. No olviden regalarme un dedito arriba, comentenme, compartan y muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.